Bienvenidas a un videito más aquí en nuestro canal de Michael Andy's Glamour. El día de hoy, chicas, vamos a hacer este maquillaje súper fácil, chicas. Solo vamos Este a hacer maquillaje es una recreación. Y pues es un maquillajito que, si tú andas en las carreras, créeme que te vas a sacar de un apuro y te vas a ver súper glamurosa. La hermosa Rocio Alvarado, que es un maquillajito súper rápido y fácil que vas a quedar súper glamurosa. En menos de 20 minutitos, así que si no te da mucho tiempo para arreglarte en la próxima posadita que tengas O el próximo evento familiar, pues ves la maquillaje y saldrás del apuro Que no te vayas y quédate a ver el videito Hola, hola de nuevo mis glamurosas hermosas, bienvenidas a otro videito más Aquí a nuestro canal Michael and his Lamour. El día de hoy mis glamurosas hermosas vamos a hacer un maquillajito súper rápido Pero no deja de ser glamuroso para navidad, chicas, para que se les agarran las carreras, pues no se preocupen y salgan de todos modos bien glamurosas y bien bellas. Voy a comenzar, como ustedes ven, yo ya hice mi ceja, ya traigo también mi rostro con mis, ah, pues, lavado, hidratado y todo eso. Como les he comentado en otros videos, que siempre que quieras hacer que tu maquillaje luzca mejor, resalte más pues debes de darle un cuidado antes o pro a, a tu maquillaje, como lo que es pues un, una exfoliación, hidratar, una mascarilla, darle como un, un, una consentidita a tu rostro, a tu piel, pues para que tu maquillaje quede súper, súper bonito. Y voy a comenzar poniendo un corrector en todo mi párpado para unificar el tono de mi párpado. Que ¿okay? ahorita, chicas, siéndoles bien sincera, ya tiene algo de ojeritas. Ya tengo algo de ojerita ya con mis tres meses de desveladas y madrugadas. Con mi bebé pues si sí, ya Ya a pesar de que lo Me cuido de que me pongo Mi cremita y todo para mis ojeras Pues de todas maneras pues sí, Si sí se notan ya un poquitito No tanto como si no me cuidara Como si no me pusiera una cremita y eso Pues se notarían más así todo ya Como ojera de mapache <ríe> Como ojos de mapache se me verían Y voy a darle Una selladita con un poquito polvo translúcido a mi par. Y voy a comenzar con. Me llegaron estas brochitas, vean. Estas dos. En mi cajita de Botsy Char de noviembre. Que no les mostré, chicas. <ríe> y esta me llegó en la bolsita de Itzy. También de noviembre. Ya no se las mostré porque. Porque este pues ya había pasado bastante tiempo. No alcancé. Me llegó casi a finales de noviembre. Y ya ustedes saben con lo del Thanksgiving y eso, anduve ya toda estresada y ya no alcancé a grabar antes. Así que pues ya, eso no se las mostré. Pero sí, dejé todos los productitos para dejarlos para las cajitas de regalos de los suertos de cada mes. Recuerden que cada mes voy a estar sorteando una cajita de productos de maquillaje, cuidado de la piel y todas esas cositas que me llegan a mí. Hoy voy a estar sacando una cajita cada mes para regalárselas a ustedes. Y no se olviden de irme a seguir a mi Instagram que es makele.com. Andis-Glamour, y pues ahí podrán encontrar las bases para todos los sorteitos que vamos a estar haciendo cada mes. También en la página de maquillaje que es Makeup Andis Glamour en Facebook, también puedes encontrar todo acerca de los sorteitos que vamos a estar haciendo cada mes para que no queden fuera. Y pues participen, chicas. Voy a colocar, chicas. Ustedes saben que yo siempre he sido aliada todo este año de la paleta de Alicia. De Beauty Creations Y pues eh, no la puedo dejar de utilizar Para estas fechas Voy a estar utilizando este blanquito Que es como una caradito Pero con brillito Algo de brillito Y este lo voy a estar colocando En todo mi párpado De aquí de arribita A toquecito suavemente Vean qué hermoso color. Este se lo había usado una vez para darle luz a un maquillaje en la parte aquí de la cuenca del ojo, pero nunca lo había puesto todo en el párpado. Pero vean qué bonito se ve. No sé si se alcanza a apreciar bien por la luz. Ay, es que a veces, chicas, que le fallo a la luz a la, del aro y, como que a veces nos deja apreciar bien los colores. Primero lo coloqué hacia toquecitos y yo ahorita lo quiero difuminar en toda esta área de mi párpado fijo. Párpado fijo. A veces por querer hablar rápido. Digo, palabras muchas. Okay. Y si oyen balbuceos es porque el bizcochito ya está. En su silloncito. Ya tenía varias semanas, chicas, sin grabar para este canal. Porque andado queriendo hacer vlog más. Voy a grabar lo más que pueda siempre. Ya tengo ahorita tres días que no grabo vlog más. Porque como les digo he andado atareada en todo lo de las cosas de navidad, Año nuevo. Preparando todo. Más aparte lo del Thanksgiving que descansamos y eso y pues dejé de hacer varias cosas que tenía que hacer para aquí para la casa y eso y entonces estos días no grabé les iba a grabar ayer pero el enano no quise ir con nosotros así que me tocó dejarle mi teléfono por cualquier cosa y pues no pude grabar un blocito de la salida que hicimos ayer vean ahora voy a hacer lo mismo del de otro lado Recuerden que siempre primero quitamos el exceso y a toquecitos para colocar y después en forma de parabrisas para difuminar y el color quede parejo y tenue en todo el párpado. Esa es la técnica para hacer que nuestras sombras queden bonitas, Estaba bien padre este color Y solo estaba chicas Toda la semana Y mi cuñado y me voy a meter un ratito A grabar mi vida de maquillaje Nos elevábamos ya allá Haciendo cosas O platicando y no hacía nada chicas pero no, ya tengo que ponerme bien las pilas porque no quiero que se me vayan a aburrir y se me vayan a ir. Con <ríe> tantos trabajos que logré que se quedaran aquí, ¿verdad? Y como para abandonarlos no. Listo. Bien, este color me encanta porque no es blanco así, blanco liso. Sino que tiene como color tornasolito, así como como brillitos tornasoles. Y se ve súper bonito. Y ahora no voy a terminar. Oh, oh creo que ya me están hablando. Me hace inquieto. Se inquietó ese muchacho. Ese muchachongo bien quiero que me quede parejo de color en los dos lados utilizando esta brochita y voy a colocar este color azul turquesa en todo mi párpado móvil y parte del párpado fijo igual a toquecitos chicas Bien, no importa que se pase hacia arriba porque lo quiero aplicar en todo esta área. a colocar un poquitito, muy poquitito de este azul más oscuro en esta área de aquí donde hace mi pliegue el ojo con el párpado móvil y el fijo. Solo voy a usar esta picudita para hacer ese proceso porque solo quiero darle un poquito de Oh. listo vean un poquito de profundidad y de igual manera difumino hacia dentro. Y listo mi párpado de arriba, chicas. Voy a limpiar. Y ahora ya voy a delinear. Y digo que esto es algo rapidito. Nada más que veo que pues yo puedo tardar un poco más porque pues les explico. Y chismorreo aquí con ustedes, pero este es un maquillaje súper rapidito. Y en chicas, así va el maquillaje. Vean los pasos bien sencillos que son solo pues difuminar bien el blanquito, el azulito, solo los colores. Y pues, meterle un poquito del azul oscurito en la parte de la ranurita de la que separa la, la cuenca del ojo, que separa el, el párpado móvil del párpado fijo, para darle un poquito de fondo a mi ojo, porque mi ojo no es tan grande. Entonces necesito darle un poquito de profundidad para que pues luzca más mi maquillaje. Ahora sí, si tú tienes el ojo eh, demasiado grande te funciona solo los dos colores, no ocupas dar tanta profundidad porque pues tu ojo es bastante grande, tu mirada es amplia, entonces se luce perfecto, no necesitas el toquecito del color oscuro. Y voy a proseguir con mi base de maquillaje voy a usar hoy la de D'Oreal de Infalible este es de cobertura completa así que yo ya traigo como les dije, ya traigo mi crema hidratante de la marca Bliss, traigo este primer de si sí, Skin que es bastante bueno, se los mega recomiendo me encanta el acabado que le da vea a los puritos y pues voy a Empezar con mi base Así que pues Que la cámara haga magia Y bien chicas Ya tenemos nuestras Base y correcciones eh, De correcciones que utilicé el Cocoa de la paleta de Too Face, de Natural Face. <risa> el en ah. Tono Rose. Y voy a utilizar. Listo. Y de iluminador voy a utilizar el mismo iluminador de la paleta de contornos de Too Face. Y voy a estar usando. Esta brochita de la marca Moda Pro, que me llegó en una bolsita de Itsy. Voy a estar usando el tono Satin Suite. Vean la diferencia. Y el mismo tono lo voy a colocar en la puntita de mi nariz. Y en el, el tabiquito de mi nariz. Y lo voy a difuminar con mi brocha. Y en mis labios. Aquí en, la, en el arco de cupido de mis labios. Listo, chicas. Ya vamos a terminar casi el maquillaje y bien, ahora voy a finalizar ya mis ojos con este tono fuchsia, fuchsia, fuchsia, no sé cómo lo llamen ustedes. Y voy a aplicarlo con esta brochita de puntita de lápiz. aquí están ya nuestros ojos casi finalizados para darle un tocacito mi color es azul un poquito más oscuro que el del de maquillaje de la imagen de que estamos tomando de que la imagen que estábamos que estamos tomando de ejemplo que es la de Rocío Alvarado así que yo voy a colgar este orillito pero como les digo, mi brillito es un poquito más azul que el de ella. Lo coloco un poquito y con mi dedo. Este es el final de más como que ya casi, chicas, casi el final. Me falta mi labial. Voy a estar usando este color como tipo Barbie. Es... Dejen ver si trae el nombre... Este es de la marca Sephora Es como un rosa barba. Y es el que voy a estar usando Estos Esto de, a ver, es de la marca Sephora También se los mega recomiendo Son una marca Súper económica Y pues súper buenos también Así que y pues así quedó chicas, ahora sí a tomar nuestra glamurosa foto <risa> para el perfil. Vean, ¿qué tal? Como les digo, un maquillito súper fácil. Yo tardé obviamente un poquito más porque pues tengo que explicarles, les muestro también las marcas de los productos que uso. Pero si tú lo haces, yo sé que no vas a tardar más de 15 minutos en realizarte este maquillaje porque no tiene ninguna complicación. Solo tienes que aplicar el tono blanco y difuminar bien. El tono azul y difuminar bien. Como te digo, si tu ojo es bastante grande. No necesitas aplicar el azulito que apliqué yo aquí en la cuenquita de mi ojo. Para darle un poquito como esa separación al ojo. De que mi ojo es un, un poco chico. No es ni chiquito ni grande. Es un, digamos, tamaño regular. Y pues ese color, vean, le ayudó como a acentuar más el color azul y blanco. Y no se viera solo una pasta. Pero si tu ojo es grande, pues con los simples dos colores que apliques y infumines bien, se ve perfecto. Y el color rosa, vean también. Vean también cómo le da ese acentito glamuroso a este maquillaje. Me encantó. En cuanto se lo vi a Rocío Alvarado ahí en sus fotos. es que dije, yo tengo que recrear ese maquillaje a ver qué tal me queda y pues aquí está chicas ya saben si les gusta por favor comenten ahí abajito qué tal me quedó esta recreación mi primera recreación de la chica Rocío Alvarado que en verdad vayan a ver las chicas me encantan sus maquillajes tiene un talento enorme en sus manos y pues y pues bien chicas vean que para recrear cualquier maquillaje no necesariamente necesitas tener exactamente el producto que tienen las chicas que tú veas en los videos. Yo usé productos totalmente diferentes a los que hizo esta chica. Y quedó realmente hermoso. Bueno, a mí me encanta. No sé si ustedes comenten por favor si estoy equivocada. Este, pero a mí me encantó bastante. Y pues obvio utilicé, vean. Yo no tengo juelas. Pero tengo estos glitters que encontré en ma Amazon. 8 dólares el paquetito creo que con 10 glitters de diferentes colores y me encanta si le da el toquecito ese especial de brillito pero voy a de todas maneras aplicar un poquito de mi iluminador que ustedes saben chicas yo sin mi iluminador no brillo chicas así que encima de mi glitter así porque de todos modos como que el, el iluminador abre más la mirada. Y vean, lo apliqué al ladito de mi glitter. Así se ve un poquito mejor mi mirada. Y voy a finalizar mes con mi finalizador de Milani. Que también ustedes saben que ya tengo tiempo con él. Casi pasado del año ya. Y me encanta el finalizado que da, aparte que tu maquillaje cuando ya tienes horas con él y está un poquito craqueleado y rocias tu finalizador primer. Es primer o corrector, se puede usar de las dos formas. Cuando lo utilizas, cuando tu maquillaje ya está craqueleadito, te vuelve a unir todo el maquillaje y tu maquillaje se vuelve a ver súper hermoso. Así que vamos a finalizar. No olviden que cada mes estaremos rifando una cajita de productos de maquillaje y cuidado de la piel para que vayas a mi Instagram que es makeupandis amor donde puedes estar viendo todas las bases del concurso de cada mes porque cada mes lo estaremos haciendo y pues puedes participar, apoyarnos y ganarte una cajita de productos de belleza, eh, cuidado de la piel y maquillajes. Así que no olvides ve a mi Instagram o a la página de Facebook que es makeupandisglamour para que participes y no te quedes fuera. Mi glamurosa hermosa. Este es el final de nuestro maquillaje. Ya saben por favor si te gustan los maquillajes. Los techitos Los productos que te recomendamos en este canal. No olvides por favor suscribirte aquí abajito. Donde dice suscribirse en letras rojas. Darle like y compartir con la comadruquis. Que tú crees que le puede interesar todo el chismorro Que armamos aquí cada semanita. Y pues gracias chicas. Sin más que decir. Mil gracias por su apoyo. Por estar aquí compartiendo con nosotros cada semanita. Cada nuevo maquillaje. Besos, bendiciones y las veo el próximo videito. Gracias, hasta la próxima, bye.